Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, vamos a ver en este video cómo podéis ganar hasta 100 diarios con tráfico orgánico para ofertas CPA. Para esto vais a necesitar una serie de cosas, pero es muy sencillo. Eso sí, es tráfico orgánico y ya sabéis lo que esto significa. Significa que tenéis que hacer Muchas cosas manuales para poder generar estos ingresos con el tráfico orgánico. Es muy sencillo y ahora mismo vais a ver cómo vamos a poder hacer esto de promover ofertas CPA mainstream. Esto no es para ofertas de adulto, es para ofertas mainstream, es decir, ofertas generales de CPA. No vas a necesitar hosting, no vas a necesitar dominio, no vas a necesitar apenas nada. Muy sencillito, pero con un poquito de trabajo.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 y sobre todo, a que compartas. Comparte el conocimiento que es la mejor forma de que todo mundo ganemos unos buenos ingresos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 100 dólares diarios con tráfico orgánico con ofertas CPA mainstream. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ofertas de CPA. Para eso, esta estrategia específicamente es para sweep takes o sorteos, o gift cards. En mi caso vamos a trabajar con gift cards. Así que voy a ir a varias redes para que tú puedas ver que las ofertas de gift cards son muy comunes y son sencillitas de convertir. Tú te vas a ir a la red favorita que tengas, a tu red favorita, porque este tipo de ofertas están en todas partes. Mira, yo estoy en Max Bounty ahora, en Max Bounty, y he puesto Walmart en, el, en las búsquedas, Walmart. Porque yo quiero promover ofertas de gift cards, no solo de Walmart, pero Walmart va a ser con lo que vamos a entrar. Y si te fijas hay varias, 1000 en Walmart, 500 en Walmart, SweetTex, Walmart, Walmart with Card, más de Walmart 750, National Walmart. Y si te fijas el EPC, está muy interesante, sobre todo en estas partes. 0.36 34 25. Yo he dicho en muchos vídeos míos que no suelo correr ofertas que tengan menos de un 22 EPC en las redes. En este caso, mira, hay muchas de, de ese porcentaje, hay varias, lo cual está muy bien. Todas tienes que fijarte que sean para tráfico social. Porque nuestra fuente de tráfico va a ser social. Social, social, social, social. Todas son tráfico social. Esto es en Max Bounty. Que hay bastantes ofertas. Pero no es la única red. Me voy a ir a CPA Grip. CPA Grip. ¿Ves? Y aquí he puesto para Estados Unidos. Todas las categorías. Search. Y he puesto la palabra Gift. Gift para todos los dispositivos. Para que sea Gift Cards. Y también tenemos varias Gift Cards. Aquí hay 100 para Master Mastercard, 100 para Paypal. Mira eh, el CR y luego el PC que se ve muy bajito. 40, 40, 40, 40, 40. Pero es 0,40, no punto .40. Por lo tanto son bajitas, pero bueno, también se pueden utilizar. Estas son para dispositivos móviles y esta es para desktop. Yo voy a correr únicamente para dispositivos móviles. Así que me quedaría con esta y con esta. Aunque no sean de Walmart, pero son gift cards voy a ir a cpa lead para que veas también esta he puesto estados unidos email submit porque aquí no puedes buscar de otra manera email submit todos los dispositivos todos los advertisers y me voy aquí abajo y ves que también hay eh, 750 CL gift card game of Thrones visa card esta con es, gift card está muy bien es, es netflix porque también está bien este es para pizza Hut también está bien este es para ganar 50.000, está bien. No hay muchas, pero están muy bien. ¿Ves? Está el payout, si es rápido, y el cap. Estas tienen un cap, ¿ves? vienen todas con... ¿Qué quiere decir cap? Quiere decir que tú tienes un máximo de conversiones diarias. Y si tienes un máximo de conversiones diarias, entonces no puedes correr tanto tráfico como tú quieras. Pero está bien porque el tráfico orgánico que te voy a mostrar lo podemos controlar. ¿Vale? Eh, no tiene que ser adulto, así que adulto no, no tiene que ser locker, esta no va para content lockers, entonces si dice locker only, no, lockers only, no, lockers only, no, así que quedan pocas, por ejemplo, Game of Thrones, de la, la... y me atrevería a decir también que la PS5, la PS5, que está bien, porque son sorteos interesantes, la Pizza Hut, y ya está, con esas. Voy a ir a otra red que se llama MyLead Global. Y aquí también hay una de Walmart, que es la que yo quiero específicamente. Y es un programa Walmart, CPL, una tarjeta gift card de mil dólares. Y me paga 2.42. Aquí yo tengo que hacer mi URL. Aquí en este caso ya la pedí y está en espera. Está en espera porque le he puesto la fuente de tráfico que nosotros vamos a usar. Que te diré al final del video. Bueno, no al final, en un momento. Y vamos a ver qué tenemos que hacer con estas ofertas. Bueno, lo primero es coger los enlaces, está claro. Los enlaces los vamos a coger de las diferentes redes. Por ejemplo, vamos a, a empezar con esta, Juego de Tronos. Le voy a dar clic en Juego de Tronos. De 58, que es poquísimo, pero bueno, 58 para Estados Unidos. Le puedo dar el previo y este es mi link de afiliados. Es esta, mira, es bonita, ¿vale? Es un poco vieja, pero es bonita. Lo voy a dar a copiar. Voy a poner todos mis enlaces en un blog de notas. Aquí los voy a ir poniendo. Enlaces de gift cards. Y voy a poner este. Le voy a poner de quién es. En este caso es de cpa cpa y Tú le pones lo que quieras. Y le voy a poner que paga 58 céntimos. Suficiente. Luego me voy a CPA Grip y voy a escoger estas dos de Mobile. Solamente las de Mobile. Le voy a dar clic. Aquí la tenemos. Mira para estos sonidos. 2.59. Esta sí que está, está muy muy bien. Y voy a copiar el enlace. Copy link. Me voy a mi blog de notas. Y aquí le voy a poner CPA Grip. Y pongo este enlace. Y es esta Mastercard. Lo voy a copiar porque me va a hacer falta para lo que vamos a hacer ahí. Y esta me va a pagar a mí, pero la voy a poner abajo, 2.59. Voy a la otra, ya la tengo, ya tengo el enlace. Me voy a esta otra, que es para PayPal, y le voy a poner esto. Voy a poner esta otra aquí. Si te fijas son casi lo mismo, nada más que una es Master y otra es PayPal. Y voy a copiar el enlace, voy a cambiar el dominio. Tú pones el que tú quieras y copio el enlace. Ahí está. Y esta me paga 2.59 también. Y cerramos. 2.59. Voy a ir a otra. Voy a coger 5 o 6. Estas ya están. Eh, me voy a ir a Max Bounty Y voy a coger primero las que sean de más alto payout. Mm, esta más o menos. Vamos a ver cómo es la página. Sí, genial. Esta está bien. Eh, es esta, RevShare. sé la pongo aquí, Max Bounty, ya está, la voy a abrir una pestaña nueva, Contextual, display bla, bla, bla. toda, muy bien, está súper bien, 100, esta tiene un cap máximo 100 acciones por día, es decir, yo puedo tener un máximo de 100 conversiones diarias, más no me va a dejar, bueno, voy a construir, va a ser social, eh, le, le voy a pedir el rolling, esto se lo voy a poner después, le voy a dar copy link. Ojo con esta, esta oferta convierte en una compra. Tienen que hacer la encuesta y elegir un producto que es gratis, pero que tienen que pagar el shipping. Y el pago promedio es de 16. Bueno, lo vamos a poner que tampoco perdemos nada. Ahí está el enlace. Y aquí le vamos a poner 16 dólares. Vale, voy a la otra. Esta, Walmart Future Survey, soy, Mira este soy, vamos a ir con esta. No voy a ver más porque si no haremos el video enorme, pero tú ya ves por dónde va la cosa. Esta está que tienes que haber recibido al menos un pago de Max Bounty antes de aplicar. Yo ya los he recibido, pero para no hacer el video largo voy a elegir otro. Esta por ejemplo, y es esta, 1000 de Walmart, genial, la descripción, bla bla bla. 300 también está capada. Bueno, pero no pasa nada. 240 por lead. mil tracking. Social. El raw. Y lo voy a copiar. Ya está. Copiamos el enlace. Y me paga 240. Lo pongo aquí. Aquí pongo 240. Y ahora le voy a poner el nombre de la oferta. National Consumers World Bar Y lo pongo aquí. Ya lo tengo, ya están mis ofertas. No voy a hacer más. Tú puedes hacer mínimo 3 y máximo 10, porque si no la gente se dispersa. Ya las tengo. ¿Qué sigue? Voy a cortar estos enlaces para que no se vean tan feitos. Voy a ir a un acortador, en mi caso es Bailey. Y en Bailey voy a cortar los enlaces. Voy a Create. Tengo que ir una por una, así que cortaré el video y los iré poniendo. Bueno, ya tengo todos mis enlaces acortados aquí. Todos están perfectos, súper chulos. Y ahora lo que yo voy a hacer es poner estos enlaces en una micropágina. Hacer una micropágina para poner todos los enlaces. Para eso tú puedes usar montonazo de herramientas que tienes por ahí gratuitas, de pago, lo que sea. Yo voy a usar desde luego Easy Links porque ese es mi acortador personal, así que voy a usar el mío. Me voy a Easy Links, es este, ves, son mis proyectos, Tras mi, ya sabéis que esta es mi mano derecha. Y lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo y le voy a poner Gift Card, Get Gift Card Today. Por ejemplo, Gift Card Today. Create, ya lo tengo. Es este doy clic y voy a empezar a poner los enlaces le voy a dar a create bio link y le voy a poner aquí get gift Card today, gift card today y la creamos ya estamos aquí get gift cards today y vamos a empezar a meterle evidentemente todo aquí donde dice my future links vamos a poner gift cards gift cards Y F-Card Free. Eh, super súper chulo. Y le vamos a poner Get Free Cards Today. Lo voy a dejar tal como está para hacer el video corto. La foto no voy a poner nada. Lo vamos a dejar así. Los presets. Esta, que sea así más, más chula. Y vamos a empezar a crear los enlaces. Create. Link. Vamos a poner ahí los enlaces que ya tenemos aquí. Voy a empezar con este control C, me voy a mi página, control V y la adiciono, veis aquí está ya la mis own links así que voy a empezar este lo voy a quitar porque este es el, el promocional, fuera bueno. y este que es el de la primera tarjeta lo voy a editar editar, y aquí vamos a poner lo que es Game of Thrones pisa acá, pero es 1000 así que vamos a poner Mil. Y hemos tomado Visa Card. Ahí está. Sin más. Si hay que poner un, un iconito. Le ponemos dinero. Money. Vamos a poner este. Veis. Y ahí ya tiene un iconito de dinero. Todo lo demás lo voy a dejar igual. Y voy a crear otro. Y así voy a crear links. Todos los enlaces. Ahora, ahora este. Control C. Control V. Lo adiciono. Le ponemos también el nombre a ese. Este proceso también lo voy a parar porque si no el video va a ser súper largo y hay que hacer esto una por una. Vamos a poner aquí: mi supercar, bla, bla, bla. Lo actualizo. Cada que pongáis uno, hay que actualizarlo, si no, no lo pone. Ahí está. Y vamos a poner todos. Voy a ponerle otro. Si yo quiero que alguno llame más la atención que otro, voy a poner el de Walmart, que es el que realmente me interesa a mí. Ahora te diré por qué es el que realmente me interesa. Le voy a dar a crear un enlace. Y voy a la de Walmart. ¿sí? Okay? Consigue una tarjeta de Walmart de bla, bla, bla. Y esta que a mí me interesa. Yo le voy a poner una animación. Le voy a poner un TADA, por ejemplo. Update. Lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos. Esta es la siguiente parte. Y mi enlace es este. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí, hacia mi página y esta es mi página Me voy a ir a un, una ventana nueva, la voy a pegar. Ya tenemos esto como mi Feature Links. Mirad cómo se mueve, ¿lo veis? Entonces se mueve esta parte porque yo quiero que la gente vaya ahí específicamente. Esto lo tengo que quitar. ¿Veis cómo se mueve? <ríe> Ese es súper bonito. Lo tengo que modificar, lo voy a modificar ahora mismo, My Future Links, en los settings. Y donde dice My Future Links, aquí vamos a ponerle Get Gift Cards. Get Gift Cards. Sin más. Vamos a actualizar, Update. Ahora sí, vamos aquí, vamos a darle un F5, Refresh. Ahí está, genial. Y ya que tenemos esto, nos vamos a la tercera parte, que es la fuente de tráfico. Atentos con la fuente de tráfico, porque aunque es muy sencillita... Tiene la parte manual. ¿Cuál va a ser la fuente de tráfico? TikTok. Me voy a ir a TikTok. Tú te tienes que hacer una cuenta de TikTok. Esta es una cuenta que no voy a usar. Voy a usar otra cuenta. Esta cuenta, por ejemplo, que es la que voy a usar. Make Money Shirt. Sure. Esta es la que voy a usar. Y lo que voy a hacer es buscar Walmart. ¿Por qué Walmart? Ahora te lo explico. Walmart. Walmart es una tienda mundial y mira los seguidores que tiene, casi un millón de seguidores, 919 mil seguidores. Tiene 4 millones de me gusta, 4 y medio, y la están siguiendo estas personas. ¿Qué voy a hacer yo? Pues a promover mi tarjeta de Walmart en Walmart. Eso es lo que voy a hacer. También te puedes ir a Netflix, Netflix, ¿ves? Netflix. Y en Netflix, que tiene montonazo de seguidores y de todo, lo que vas a hacer es promover las tarjetas de Netflix. En mi caso, como son gift cards, también puedes buscar PayPal, por ejemplo. Que hay mucha gente que sigue este tipo de cuentas. ¿Ves? mil, 32. En fin, hay un montón. Pero me centro. Walmart. Yo voy a seguir a Walmart. Fíjate que hay varias. 60.000 seguidores, 5 millones de seguidores, 160.000 seguidores. Hay un montón. Me voy a ir a la oficial. Esta. Y tú puedes irte a la que tú quieras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos nuestra landing, que es esta. Ya tenemos las ofertas a promover, que son todas estas. Y lo que tenemos que hacer ahora es promoverlo. ¿Cómo lo vamos a promover? Con mensajes a los seguidores. Aquí tú ves que vienen diferentes posts. ¿Ves? 122.000, 64.000, 25.000, 32.000. Hay un montón de posts. Tú eliges uno, el que tú quieras. Por ejemplo, voy a elegir yo ahora mismo este, el de Box Tops, este. Y lo que voy a hacer es darle replay a la gente que los está siguiendo. You shop a Walmart, a lot, don't you? Ves, por ejemplo. Y este tiene dos respuestas y dice yo en Brasil y Norarol. Y lo que yo voy a hacer es responderle. ¿Qué le voy a responder? Muy sencillo. Me voy a ir Aquí te voy a poner el texto que voy a poner. Ya lo tengo prediseñado. Es este. Hola. He visto que sigues a Walmart en TikTok. Y yo también soy un fan de Walmart. Así que he pensado en informarte que Walmart está ofreciendo una tarjeta de mil dólares. Durante las siguientes 48 horas nada más. Mentira. Son más horas. Pero por eso yo aquí quiero que esta. Ves que esta salga dando, dando vueltecitas. Porque si no. La gente no la ve. ahí está súper bien. Bueno. Me voy a mi mensaje. Y lo siguiente es. Por favor. Coge esta oportunidad. Visitando el sitio aquí. Y aquí. Y aquí le voy a poner. Mi página Esta. Pero es muy larga. Así que también. La voy a cortar. La voy a cortar. Con Bailey También. La acorto. Sin más. Copio. Y esa es la que voy a poner. Aquí. Y simplemente. Voy a copiar. Esto. Control C. Me voy a. Replay. Esta es la versión corta porque en ordenador te, te deja menos caracteres y la versión larga para el móvil. ¿Ves? Hola, he notado que eres también fan de Walmart, yo también soy un fan y tengo un regalo para ti. Ve aquí, Plas, ya está. Eso es todo. Y le respondemos. Publicar. Eso es todo. Ya lo tenemos. Y así vamos a ir esto. Mira, Speed Speeddad Walmart, por favor dame la PS5 le vamos a responder a este chico con esta respuesta corta que tenemos aquí. No sé, tal y publicamos. La clave aquí es la perseverancia. Tú tienes que ir respondiendo a la gente. Ve haciendo en bloques de 10, responde a 10 y para. Responde a otros 10 y para. Haz 10 bloques de 10 diarios. 10 bloques de 10. Es decir, 100 respuestas al día. Solamente así podrás ver resultados. Si tú pones 3 respuestas, no vas a ver nada. Si pones 20, tampoco. Tienes que tener muchas respuestas para que tengas clics y la gente en realidad convierta en cualquiera de las ofertas que tienes en tu landing page, es decir, en esta. Por eso poner un máximo de 10 y un mínimo de 3. Así la gente tiene estas opciones. Aquí me falta poner una, pero bueno, es simplemente para ejemplo. Y eso es todo. Con esto tú puedes tener resultados. La, si tú lo vas haciendo... Y pones 10 bloques de 10 a lo largo del día. No es un solo día. Por favor, pruébalo al menos, al menos 15 días. Si no, no vas a ver nada. Y vas a decir, esto no sirve, esto es un engaño, esto es un tal. No, funciona. El tráfico orgánico funciona, pero requiere mucho trabajo manual. Si ves que todo te funciona, hombre, pues ya luego puedes saltar a publicidad de pago con TikTok. Pero bueno, primero pruébalo en orgánico. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Como ves... Es una estrategia realmente sencilla. Tú tienes que hacer muy poquitas cosas. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que hemos utilizado para hacer este tutorial. Tienes que tener como paso número uno, cuentas en las redes de CPA. Paso número dos, seleccionar ofertas de gift card o cualquiera de sorteos. Está bien, funciona para todas. Luego vas a cortar los enlaces y los vas a poner en tu página de enlaces, una micropágina en la que a ti te guste. Después vas a buscar en TikTok el perfil para este tipo de ofertas. Aquí lo voy a poner. Buscar en TikTok el perfil específico. En nuestro caso usamos el de Walmart, el oficial, pero tú puedes escoger el que quieras. Y poner el texto. Yo tengo estos dos textos aquí. No te preocupes, te voy a dejar los textos hasta abajo, hasta abajo, hasta el final de este video. Vas a tener los textos, los enlaces los vas a tener enseguida en la primera parte, pero los textos hasta la parte de abajo. Y eso es todo, Marketer. Con esto te aseguro que tú vas a generar ingresos siempre y cuando seas constante. La palabra aquí es constancia. Si no eres constante, te aseguro que no vas a conseguir absolutamente nada. Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas disfrutado compártelo con tus amigos, ponlo en marcha, sé que tiene trabajo manual, pero hombre, no tienes que invertir, no necesitas dominio, no necesitas hosting, lo único que necesitas es tu móvil y tu móvil ya lo tienes y puedes empezar a generar ingresos. Un abrazo, Marketer, recuerda nuestro lema, este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!